Hola a todos, chacales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez, escenario: Batalla del Alamein. Vamos a partir desde la zona derecha siempre suelo atacar bueno, con es, esa zona que acabo de marcar el T-154-947 vamos a empezar desde aquí partimos de esa zona y directamente atacamos eh, la zona C listo, empezamos vamos al link selección de carga perforante y vamos directamente a toda pastilla hacia la zona C. un bueno, compañero que, hay que me acompaña, Oleopar. Vamos rápidamente a situarnos en el camino. al menos ahí el vehículo no encuentra tantas piedras. Podemos ir más rápido. Se trata de llegar lo antes posible. Venga, vamos. 55 km por hora. Mira, esto no da más. Venga, compi, vamos. Vaya, hombre. Se va hacia la loma, me deja solo. Pues nada, vamos hacia la zona C. vamos a esa piedra. Ahí. Ya directamente sorteamos estos baches. Venga, vamos arriba. Venga, ya estamos casi ahí. El compañero viene por la derecha. Ahí está estamos en la zona C, el de hecho, se lo hemos tomado, vaya mi compañero ha caído están justo ahí, estoy tomando la zona C ese disparo seguramente ha venido de ahí, desde ese pasillo, Mira, ahí la tenemos casi lista, listo Mira, la tenemos de 54, ah ¡Qué disparado, vaya hombre, bueno por lo menos vamos a Venga, venga, venga, venga, vamos. Madre mía, si no me aguanto a ah, ese Compañero ahí que me está socorriendo. A 8 segundos, 7, 6 para poder reparar. Vaya, este, este también ha caído. 2, 1, reparando el ah, Venga, listo, vamos. Ah, vamos a aventarnos aquí. Vaya, este también ha caído. Vaya, tenemos aquí, aún. Ahí tenemos un enemigo. Estoy rodeado. Tanque pesado. Ahí tanque medio. Justo ahí, lo tengo justo ahí. Venga, no vamos... Todo de salir. No veo nada con tanto humo y tanta bomba. pero sigue ahí. Vamos a ver. cerca muchos. Pacto. Justo acaba de disparar. Oh. Ahí sale. Vamos. ¡Oh! Me han dado por detrás. No sé quién. Pero me han dado por detrás. Y justo este ha aprovechado para matarme. Vaya desastre. ha sido este sí, pero antes recibí un disparo por detrás. Vamos con el de 120. Venga, rapidito. Vamos hacia la zona C. Ahí he visto un misil. Vaya, la zona C la hemos perdido. Tupendo. Otro misil que vuela. Muchos que hacemos aquí mirando, bueno, ya tengo seleccionado el número 2. Y a ver qué me encuentro. Y cuando llegue a ver, a ver voy por ahora. Y fuego de artillería, me están viendo. Bueno, soy muy, muy débil para cualquier ataque de artillería. Tengo allí, ya tengo un enemigo ahí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Object? Oye, como yo, 120, 10, 120. Vaya, hay un japonés también. cazacarro japonés. Venga. Nada, nada, no asoman, no asoman. Oye. Pero como me ha dado, tío justo justo no sé madre mía que disparate venga sigue de la partida T44 no T54 venga vamos con T54 Venga vamos rápido esta vez vamos a intentar flanquear yo a ver muchos enemigos en ese cuadrante a ver si lo puedo flanquear por este lado vamos a ver tengo dos compañeros ahí cazacarros, un carro y un carro medio rodeado la vamos pacto vamos hacia arriba ah, está caído esto es muy concurrido. T-54 Vaya, a ver, este pasa el largo. Ahí, vamos, estupendo. Me parece. Ah, pues me han dado. Me han visto, pero bueno. Venga, quién se atreve. Metimos un cazacarros. Un carro medio. de artillería. Venga, vamos. A ver, Hay muchos aquí. Hay muchos. Venga, venga, vamos. bien, estupendo, están cayendo este es un T-29, aquí hay otro que dispara vamos a ver, aquí está, se ay, que te hace estupendo ahí sigue ese heavy tank eh, se me ha disparado, pero ha pasado por encima este, ya se ve que se decide y viene por mí bueno, vamos a flanquearlo venga, él es lento, nosotros somos más rápido pero eso ya sabemos que por delante a este difícilmente lo vamos a matar venga un flanqueo por este lado vamos rápido sacarlos va ¡Ah! madre mía justo ha chocado ahí, ¿vale? va por mi compañero mejor madre mía tengo que aprovechar la venga, recargando, recargando, recargando, ya está, listo, venga, lado bonito ahí, caíste, estupendo menos mal si se da la vuelta y no me da tiempo a recargar me hubiera matado, ¿Qué? estos bichos japoneses son? No, pues son la hostia, la verdad que pegan duro ¿eh? vamos a buscar por este... a ver si podemos flanquear al enemigo me parece que mis compañeros que están avanzando con pues, ese franco de arriba Zona C. Venga. Vamos a ver qué nos encontramos. Nada por aquí. Nada a la vista. Eso no significa que no estén. Va a haber alguno campeando por ahí. Esperando que pase yo. Ahí mi compañero Tiger avanzando. Vamos la zona C la estamos capturando muy bien por la zona B si sí se ve actividad enemigo, pero por esta zona ahora mismo, bueno, ahí esto ahí tenemos a uno 670 metros aproximadamente ya estará más cerca capturando la zona C carro pesado Ahí abajo posiblemente sea ese muerto ese está muerto bueno es es la zona c muy bien compañeros muy bien ese tiger avanza vamos yo también a avanzar por aquí ah, vamos vamos a coger por aquí para el flanco izquierdo a ver Por aquí suben todos y yo tendré que esperarlos. Vamos a hacer la roca de los pares. Ah, han destruido. Vaya. Por ahí sube un carro medio. Vamos a cubrirnos aquí de, de estas rocas. 8 y 9, no, no subo en su momento, clave, ay, oh, madre mía, ahí lo tengo ¿Qué me vio ver. vamos aquí te espero 250, está relativamente cerca justo ahí, venga, ataque de artillería venga, yo un poco más arriba, otro más la zona B, capturando al enemigo pacto Otro impacto. Sí, pero no creo que se quede mucho tiempo ahí. Ahí viene, ahí viene. Ahí. Venga, toma. Justo arriba de la torreta. Son dos. Ah, me acaban de tocar. Son dos. Vatón jodido. Dos carros medios. Venga, vamos. Vamos. Estoy dejando demasiado el flanco, pero no me queda otra. Vaya, rebote. ¡Ah! Qué desastre! Al tío viene. Lo tengo justo ahí. Venga, venga, vamos. Ay, ¿qué pasa? pasa? ha dado la roca. Le he dado, le he dado. Pero... Ah, no ha he hecho nada. Venga, se acabó. Listo. Caímos. Bueno. Los tres vehículos destrozados. Los compañeros empiezan a caer como mortas Bueno, fin de la partida, derrota. Se campeó en el equipo. No está nada mal. Para haber perdido nosotros que os haya gustado la partida y nos vemos en la siguiente hasta ahora. Hola de nuevo a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de World Thunder. Esta vez escenario dominación provincia europea. Vamos hoy en este segundo escenario, los tanques alemanes. Antes hemos no participado con los rusos en la main vamos ahora con los tanques alemanes vamos a intentar conseguir puntos en la investigación para el rata 90 como le llaman ahora bueno partimos ya directamente por nuestro par 1 Tanque rápido vamos directamente hacia la zona c por ejemplo, hoy he visto un vídeo bastante curioso de un buen youtuber, también aficionado a Warthamnip no sé si lo conocéis, es muy bueno y la verdad que da bastante idea sobre mejoras en este juego sobre todo en las zonas de de reaparición de los enemigos, es decir, siempre hay dos zonas claves en donde si llegas rápido los puedes esperar, venga, marcando enemigos la verdad es que debería de ser todo el flanco podéis aparecer por donde quisieras y otro dato que también me gustaría a mí sería la opción de las batallas realistas de poder parar el motor para hacer menos ruido, sobre todo los tanques va con turbina bueno estamos en el sitio ya zona c tengo ahí un carro medio y un cazacarro se están llegando pero no ha llegado hasta que yo estoy yo aquí hoy arriba se ven entre los árboles carro medio a ver a ver ah, no ve nada el muro venga vamos ahí está ahí está Oh, cuidado con me pilla, Ay, se gira estupendo, T-44, vamos a por él, vamos, oh, ahí va, justo le pille por el flanco, no es rival un T-44 para un Leopard, y más que una carga hueca estupendo, parece ser que han caído los dos bueno, a ver si aparece algún invitado más la zona B es de ellos. Bueno, la zona A, y la zona C es nuestra. Muy bien. Vamos a movernos un poco, Venga, avanzando. Por ahí está la zona de reaparición, lo que me hemos mencionado antes. Bueno, si es que solo tiene dos zonas por donde salir. Eso es algo que Gaijin podía ya cambiar este juego, es decir. La zona de reaparición debe de debería de ser ya todo el flanco, no solamente dos zonas donde una vez que ha llegado ya solo te queda campear un poco por ahí. Este enemigo está muy lejos. Mil, mil, mil, mil, cuatrocientos, mil Hay muchos árboles y 750. Vamos a probar. Pero no veo difícil. Puede ser que ni pasemos del monte. Exactamente, pobrecillo árbol, no tenía culpa de nada. Bueno, nada, hemos recargado. E insistimos, eh, pues sí, pues sí, me han disparado desde ahí, me ha pasado cerca. Eh, no pensaba que no, cuidado, no, no nos confiemos. Venga, vamos a quitarle el medio. Bajo ah, oh, la zona B, estupendo, mis compañeros, la acaban de capturar. parecido ver algo por ahí no parece bien. bueno aquí no nos vamos a quedar mucho tiempo así si que más vale largarnos ahí están todos vengan velocidad rápido aquí no debería de pararme, aquí de ir. Lo más rápido posible. ST44 me acaba de marcar. Los tanques me están viendo. Ay, me están disparando. Venga, por ahí. Así saldrá la chorra, le diera. Venga, vamos rápido. Venga, bombas para esos. Ese es una cosa 48 Aquí un pequeño con cuidado, venga, vamos. Ay, estupendo justo estaba en la pendiente, vaya hombre me dio la pendiente esa subida y el cañón se me quedó un poco arriba, si no lo hubiera pillado por el flanco no por la torreta y ahí seguro me hubiera caído, venga vamos bombas de humo vamos a cubrirnos, hay que reparar rápido pues se ha metido ahí de cabeza en la zona B 8, 9, no de la zona de reaparición, están saliendo los, los, los enemigos. Venga, vamos a por esto. Venga, vamos. Hay otra vez, maldito. Oh. Nada. Manera de, de arrearle a este tío. Este no se me puede escapar. Venga, eh. el, tío, el tío no para, ¿eh? Venga, vamos. Venga, venga, venga. venga. Ya, ahora sí que sí. Venga, vamos. Ya está bien, hombre. Perdí mucho tiempo contigo. propulsado de 89 tiene un mal sitio ¿eh? eso ha pasado muy cerca están justo detrás de esas casas árboles no veo nada Venga, esto está casi ganado ya prácticamente madre mía, sm 48 yo estaba esperándome. Me tenía enfilado. O sin apena. Venga, vamos con el Tiger 2. Casi sí, este ganado. Este tanque es tanque pesado. Me arranca, vamos. Esta partida va muy bien. claro pues estamos aquí <risa> bueno aquí <hay> la gente <risa> vamos a ver bueno, vamos a ponernos aquí parece ser que su es punto 1600 meses 1670 y entre los árboles marcando vamos a ver no se sé, puede mucho entre árboles viejo se ven antiaéreos, Vamos a ver, a en a una prueba. Nada, hay muchos árboles ahí. Va a ser muy difícil que le demos. Aparte, el tío no para de moverse. Bueno, hace bien. Antiaéreos. Venga, vamos a probar. 2200 metros aproximadamente. Venga, vamos afinando la puntería. lejillos, Venga, vamos a ver. A ver. ¡Oh! Estupendo. <risas> Venga, vamos a por el otro. 2200 también aproximadamente. Ah, se ve dispara, Se ve. De vez en cuando dispara. Venga, ahí, ahí, ahí. Muy bien, muy bien. Dispara. Que te vea. Venga, por ahí, por ahí. ¡Pah! Toma ya. Dos blancos a 2200. Venga, misión cumplida. Golpe final. 250 disparos cuarto en el equipo 18.400 cuatro equipos destruidos los dos últimos a 2.200 está muy bien ah, recompensa así como el paso bueno estupendo dos partidas bastante guapas sobre todo esta sobre todo esos dos blancos a 2.200 me ha gustado mucho bueno, espero que la partida os haya gustado y un saludo a todos los y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.